Es un cambio muy drástico, muy rápido, pero estoy contento y emocionado por ver qué es lo que viene. Y pues nada, creo que esta es una nueva temporada en el blog. Nos vamos del departamento. Pues se presentó una oportunidad. Verás, eh, ahorita me encuentro de intercambio en Filipinas, y soy la única persona de mi universidad que este semestre quiso venir a Filipinas. Entonces, pues sí, he estado viviendo esta cuarentena solo por tres semanas. Y yo estoy en la Universidad de La Salle. Hoy me ofrecieron la oportunidad de ir a vivir con algunos de los hermanos de La Salle que están aquí en Filipinas. Y algunos trabajadores de La Salle que están pues armando varias cosas, ¿no? varios proyectos. Creo que tengo la oportunidad además de trabajar con ellos, que sea increíble. Pero bueno, algo que quiero decir es que quiero agradecer. Gracias por esta oportunidad. Gracias, departamento. Gracias por darme la oportunidad de vivir aquí. Por esta experiencia. Y es una experiencia increíble. Y probablemente la, la, lo que sigue será una experiencia mejor. Y, y nada, hay que decirle sí a la vida. Es un cambio muy drástico, muy rápido. Pero estoy contento y emocionado por ver qué es lo que viene. Y pues nada, creo que esta es una nueva temporada en el blog nos vamos del departamento Sí, se confirmó eso ahorita Y me voy mañana A las 8 de la mañana Son las 6 de la tarde No he hecho absolutamente nada La verdad ya no grabé nada Solamente hice la maleta Aquí está la foto ¡Chin, chin! Y pues nada Esto es lo que pasó el siguiente día Prácticamente vacío el refri Como podrán ver Tenemos una maleta llena Tenemos mi maleta con mi laptop con Monkey y estas dos plantas y la guitarra. Ahorita veo cómo yo tengo que bajar todo esto solo porque coronavirus. Bueno este es un nuevo capítulo así que vamos a darle no. Pero una cosa antes algo que odio mucho de Filipinas es que las cucarachas están en todos lados o sea, hay muchas cucarachas es bien fácil de tener en tu departamento por más que limpies. Entonces antes de irme mm. Estamos aquí, eh, estamos en el cuarto y wow, la verdad es que yo pensé que esto iba a ser pues, mucho más pequeño y nada que ver, entonces ahorita pues lo que sí es que voy a desempacar y voy a darle un, una vuelta, por mientras voy a estar viviendo solo, no sé si en un futuro lo vayamos a compartir, pero igual pues es un súper cuarto, súper chido. <música> to tell you when you show up in a video you're showing up in. <laughs>